hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com bueno pues como podéis observar en la pantalla hemos vuelto eh, con este videojuego de conducción que se llama george como sabéis eh, muchos de vosotros se trata de un proyecto de software libre y nosotros bueno pues aquí en jugando en linux.com eh, cada vez que sale una nueva versión intentamos eh, pues corresponder con el esfuerzo de, de su desarrollador eh, pues eh, creando algún haciendo algún vídeo escribiendo algún artículo bueno en este caso eh, estamos aquí una vez más con jorge con porque eh, ayer mismo bueno pues alcanzó la versión 0.11 eh, esta versión tiene múltiples mejoras y, y bueno pues eh, nosotros os las vamos a, a enumerar aquí eh, más o menos como podamos <risa> Y bueno, pues para ello la primera que encontramos es eh, una muy importante y es que ahora tenemos soporte para Game Pass. Vale, esta mejora se ha producido gracias a que, bueno, pues el juego eh, se ha actu actualizado su motor gráfico eh, a la nueva versión de Panda 3D y esta nueva versión, pues permite eh, que utilicemos este tipo de, de controladores en. En, en el juego bueno pues esta opción por ejemplo si nos vamos aquí a las opciones eh, podemos configurar las teclas y tenemos la opción aquí arriba que no sé si la veis la marcamos mejor con el ratón si la marcamos bueno pues nos permite jugar eh, con, un, con un mando vale bueno, vamos a volver hacia atrás en los menúes vale, normal y, y bueno pues esta sería una de las mejoras principales que podemos utilizar un mando para jugar otra mejora y no menos importante es que ahora por ejemplo pues en el apartado multijugador tenemos la opción de jugar en modo local o sea podemos partir la pantalla hasta en cuatro jugadores diferentes y jugar eh, pues, en la misma pantalla carreras eh, con, con nuestra familia con nuestros amigos vale eh, Vamos a probar este tipo de. vamos a probar esta mejora. Vamos a escoger, por ejemplo, pues. Yo sé, eh, este circuito. escogemos un coche. El segundo jugador, pues. escogerá el suyo con el teclado. Estoy moviéndome con, con VSAD. El botón X sería el botón de acelerar y el botón C sería el botón de frenar. Por ejemplo, este. Para el primer jugador escogemos un personaje, para el segundo pues vamos a escoger, por ejemplo, pues este otro. Y eh, comenzaríamos, comenzaríamos a jugar, ¿vale? Bueno, como podéis observar, tenemos la pantalla dividida en dos. Y eh, el primer jugador, que soy yo, que es el que está moviendo ahora las ruedas en el coche rojo, se estaría moviendo con el Game Pass. Y el segundo jugador, pues lo moveríamos con el teclado. Vale, supongo que si tuviéramos otro, eh, si tuviéramos otro otro mando, pues nos permitiría eh, poder jugar eh, pues con dos mandos conectados, lo cual, bueno, sería pues mucho más, mucho más divertido. Vale. Bueno, pues esto sería lo que sería la pantalla dividida en lo que es el multijugador local. Vamos a volver al menú principal de nuevo. Y nos vamos a ir a otra. Eh, a otra característica nueva que también está relacionada con el apartado multijugador. Solo que en este caso, bueno, pues sería el apartado multijugador online. Vale. Ahora podemos. Eh, ahora lo que, es el, lo que es la interfaz del, del, del apartado multijugador online ha sido muy mejorada. Para ello tenemos que registrarnos primero eh, con nuestro jugador. Como veis, yo ya estoy registrado o sea que si queréis echarme una partida solo me lo tenéis que proponer a través del canal de, de jugando en linux.com en telegram o en nuestros grupos de, de telegram o de telegram perdón de, de matrix y, y bueno pues nada eh, le damos aquí a jugar y como veis tenemos dos opciones podemos eh... Hostear un, una partida o podemos unirnos a alguna que esté disponible en ese momento. Obviamente, bueno, pues ahora mismo no hay nadie, eh, es un domingo por la mañana, sería un poco raro encontrar a alguien aquí, pero eh, podríamos crear nuestra propia partida. Vale, si nos vamos aquí a host, crearíamos nuestra propia partida y podríamos empezar, podríamos jugar hasta otro a 8 personas simultáneamente. Vale. Eh, bueno, pues empezaríamos aquí la partida, escogeríamos, por ejemplo, pues este circuito con este coche y este personaje y podríamos echar una partida multijugador. Ahora mismo, obviamente, pues solo estamos nosotros, ¿vale? Pero bueno, esto en teoría sería una partida multijugador, ¿vale? Bueno. Pues nada, esta sería otra de las opciones nuevas que tenemos en el juego. Es una pena que no haya nadie conectado para probar, pero bueno, si queréis ya, ya sabéis lo que os comentaba. Eh, podéis entrar en nuestro grupo de Telegram y proponerlo, o en nuestros grupos de, de Matrix. Y nada, ahora vamos a ver otra de las novedades. Eh, por ejemplo, pues jugando una partida aquí de un jugador... Eh, pues una carrera única en el circuito, por ejemplo, el más nuevo de todos que sería Sinus Aestun. Este cogeríamos, por ejemplo, pues este coche que es muy bonito con este personaje. Y ahora jugaríamos una partida contra los bots propios del juego. Vale, vamos a, a echar una carrerita. Vamos. Bueno, uno de los aspectos que ha sido pulido es la manejabilidad del coche. Ahora es quizás más sencillo que antes eh, poder conducir el coche. Antes el coche era muy fácil que, que trompease. Ahora hombre sigue siendo igual de fácil, pero digamos que el control pues ha sido bastante bastante mejorado, vale. Aunque sigue siendo complicado, como os digo. Pero bueno, antes en ciertos momentos hacía un poco imposible. Es bastante sensible, por ejemplo, lo que es el manejo con el con el volante, quizás. Eh, si estamos acostumbrados a jugar con Joypad, pues jugamos como a golpecitos en el volante. En este caso, bueno, pues quizás es más, eh, como podría explicaros, ¿no? es, quizás sea más, eh, se ha quedado pillado. Bueno, tenemos la opción de recolocar desde el volante o desde el Gamepad. Comentaba que si estamos acostumbrados a los juegos arcade con, con mando, eh, lo que es el control, bueno, pues estamos a, a acostumbrados a dar golpecitos. En este caso no, tenemos que girar, si queremos girar no muy fuerte, pues los golpecitos no son buena idea, ¿vale? Porque nos giraría el volante completamente. Quizás tendríamos que girar poco lo que es el stick. Pero bueno, así es es divertido igual una vez le pillas el truquillo, pues se conduce perfectamente, ¿vale? Mucho mejor que, como os decía, en la anterior versión. Bueno, si os fijáis, ahora tenemos eh, efectos de, de humo, cosa que antes no, no teníamos. Fijaos que acabo de derrapar a propósito para que lo vieseis. Tenemos efectos de humo, tenemos brillos, destellos... En cuanto a nuevas pistas, eh, nuevas, nuevos coches y demás, bueno, pues en esta versión no se ha trabajado sobre ello, se ha trabajado más, como os decía, en lo que es la jugabilidad, en los aspectos de jugabilidad, como el Game Pass, el Multiplayer, la mejora en la conducción, se pues ha vuelto, vuelto a darle. Golpes en el volante Y cada vez que lo hago, bueno, pues El coche me, me culea Tengo que acostumbrarme A no derrapar tanto Bueno, veis que lo estoy haciendo bastante mal Estoy en la sexta posición, me han pasado todos los jugadores, ahora estoy de segundo, Quiero ser que bueno pues eh, el resto cogió un atajo y yo los he adelantado o algo así bueno, fijaos el efecto de ese coche que iba delante nuestra que llevaba el turbo y salía como una especie de humo azulado en su tubo de escape. También se ha mejorado un poquito lo que es la, la inteligencia artificial, ¿vale? Eh, antes eran bastante torpones eh, los bots del juego, ahora pues digamos que ya compiten un poquito, un poquito mejor. Ahora nosotros cogemos el nitro que nos permite ir más rápido demasiado rápido hasta que bueno ya estamos de primeros ponemos una mina los efectos esos de, del humo que sale por ejemplo pues cada vez que lanzamos un arma sería también otra de las mejoras tenemos el coche muy muy machacado menos mal que estamos ya en la, en la última vuelta vamos a llegar a meta y vamos a terminar pues la carrera que como veis bueno pues es mucho más manejable Bueno, pues esto sería, eh, serían algunas de las novedades que podéis encontrar en, en la nueva versión de Jorg, ¿vale? Os eh, pues la repasamos. El soporte de mandos. Las mejoras en el apartado multijugador, tanto local, que nos permite jugar hasta cuatro eh, personas a la vez, como eh, a través del online, con una interfaz mucho más pulida y mucho más sencillo pues, a la hora de crear o unirse a una partida. ¿Vale? las mejoras en los efectos especiales, eh, pues que, que se pueden ver en pantalla, la me, eh, mejoras también en lo que es la inteligencia artificial de los bots y, y bueno, eh, como os comentaba, pues también eh, se ha trabajado mucho en lo que es eh, la mejora de la conducción. Ahora es más sencillo conducir que antes. El coche, bueno, pues sigue dando bastante el culo, pero una vez le coges el truco, bueno, pues es, se conduce mucho más fácil que antes. Y nada más, eh, pues simplemente queríamos enseñaros pues, todas las novedades que tiene esta versión 011. Como sabéis, eh, este es un proyecto software libre y podéis descargarlo completamente de forma completamente gratuita en sus páginas de Ichu, Ichio o Gamehold. Y eh, bueno, pues si queréis colaborar con el proyecto, pues podéis dejarle una donación pues en, en estas páginas de descargas o eh, pues eh, patrocinarlo pues, eh, pues en, su, en su cuenta de Patreon. Y, y nada más, espero que os haya gustado. Como siempre os recordamos, somos jugando en linux.com. Podéis encontrarnos en nuestra página web y por supuesto también en nuestro grupo de Telegram, en nuestros eh, canales de Matrix y en nuestras páginas de, de vídeo como, como youtube o twitch y por supuesto en nuestras redes sociales twitter mastodon y demás y nada sin más nos despedimos espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis si os gusta nuestro contenido solo tenéis que suscribiros si os gusta este vídeo darle a like por favor y si queréis hacer cualquier tipo de comentario pues ahí abajo tenéis el espacio para ello nosotros os contestaremos lo antes posible sin más nos despedimos y como os decimos siempre, hasta la próxima chavales, nos vemos, chao, chao, chao, chao.